En el sistema educativo en general hay profesores tecnológicamente más aventajados, capaces de ejecutar la modalidad virtual con creces, con o sin contingencias, y las instituciones educativas no deben buscar reorientar su manera de proceder. Es correcto e incluso deseable que prueben nuevas plataformas, herramientas y sistemas en línea y que desarrollen estrategias sincrónicas para sus seminarios con mejor audio, video, orden para tomar la palabra o para explicar algún procedimiento frente a sus computadoras compartiendo sus pantallas. Después de todo, este tipo de profesores es el motor de innovación en las instituciones educativas y pronto podrán socializar sus experiencias de manera colegiada y promover cambios en puntos de vista, procesos educativos y rumbos institucionales. Un reto de las instituciones educativas ante la suspensión de actividades presenciales es habilitar a los profesores con menos experiencia en el tema de educación virtual para que puedan dar continuidad a algunas actividades académicas y asimismo puedan brindar acompañamiento remoto a sus estudiantes a través de canales de comunicación oficiales y actividades académicas relativas al curso. Lo que estamos viviendo ahora es una contingencia, una situación inusual, y la productividad académica será menor. Y está bien. Probablemente sea mejor garantizar una actividad académica modesta que saturar a los docentes con complejas tareas de diseño instruccional y de planeación de eventos en tiempo real. De igual manera, puede resultar más eficiente si en lugar de pedirles a los estudiantes trabajos extensos que difícilmente serán leídos o cumplir con horarios fijos para conectarse a videoconferencias periódicas, los profesores pudieran asignar una actividad semanal por curso que sea clara, bien definida y que no requiera de una compleja planación docente y de desarrollo digital. Este enfoque consideraría tres aspectos de trabajo. Primero, que el docente debe construir un entorno virtual de su curso, en el que incluya canales de comunicación, el programa de la experiencia educativa y materiales del curso, como lecturas y, en su caso, presentaciones. Dos, que la interacción promovida en esta etapa virtual sea asincrónica, es decir, que no requiera de la simultaneidad de la conexión de los participantes del curso, para que tanto estudiantes como docentes puedan resolver la situación de acceso a Internet sin premuras o condiciones. Y 3. Que la plataforma de aprendizaje distribuido Eminus, en su versión 3, es para la Universidad Veracruzana patrimonio institucional de gran valía y utilidad para esta contingencia. Con esta iniciativa, no se busca trivializar las implicaciones propias de la educación virtual ni la de sus actores. Por el contrario, se reconoce la labor de los diseñadores instruccionales, gráficos e informáticos que han acompañado a los docentes universitarios y expertos en contenido en la elaboración de objetos de aprendizaje o de alguna versión digital de sus cursos la Guía de Virtualización de Experiencias Educativas de la Universidad Veracruzana recoge estrategias, técnicas y procedimientos propios de los expertos de la educación virtual y hace una propuesta concreta de trabajo, explicada desde el ingreso a la plataforma hasta la evaluación de las tareas de los estudiantes que se requiere en este momento. Hoy es en nuestras casas, cumpliendo con una distancia social. Ayer, en una marcha por las calles. Nuestra universidad está donde estamos, sus universitarios. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de la Universidad Veracruzana.